Buenas, mi nombre es Yarif Sánchez y hoy voy a estar hablando sobre qué es y para qué sirve el programa Audacity. Audacity es un programa open source que sirve para editar y grabar audio. Este programa está disponible para computadoras con un sistema operativo de Windows, iOS o Linux. Este programa está enfocado para aquellas personas principiantes en el mundo de la edición y producción de audio. Estas son las cinco funciones más utilizadas dentro del programa Audacity. Grabar pistas de audio en vivo, subir y editar archivos de distintos formatos, mezclar varias pistas de audio, modificar el tono y la velocidad de una grabación, y también incluye varios efectos de sonido. Ahora les voy a mostrar un breve tutorial sobre la interfaz y cómo funciona el programa Audacity. Bueno, como podrán ver, Aquí están estos símbolos que son muy reconocidos como el símbolo de stop, el símbolo de play o para grabar. Tienen que tener en cuenta que para grabar necesitan un micrófono, ya sea el que tiene integrado la computadora o alguno que tengan externo. En mi caso, para darles la demostración, voy a utilizar el micrófono interno de la computadora. Si tienen un micrófono externo, tienen que conectarlo en la computadora e ir a esta casilla y seleccionarlo para poder grabar con el micrófono externo. Para comenzar a grabar necesitan saber que este cuadrado que está aquí se le llama timeline. En el timeline van a ir las pistas y en las pistas es en donde se graba el sonido. Para grabar el sonido y para agregar las pistas hay varias formas. Una es simplemente dándole al botón de grabar y automáticamente aparece una pista como por ejemplo y aquí podemos decir cualquier cosa y podemos ver que ya se está grabando paramos la grabación y la eliminamos si se crea una pista de más y deseas eliminarla simplemente debes ir a la X y cerrarla Otra forma para crear pistas es simplemente yendo a la casilla donde dice pistas o tracks, si es en inglés, se le da agregar una nueva y vamos a agregarle mono, ya que mono es lo más recomendable cuando se va a grabar la voz. Y una vez aquí se selecciona y se le puede dar al botón de grabar y comenzamos a grabar nuevamente. Ahora voy a borrar esto para darles otras demostraciones, como por ejemplo, el guardar, importar y exportar archivo. Si ya tienes material editado, pero no has terminado de editar y deseas continuar en otra ocasión, vamos a utilizar la opción de guardar. Yendo a archivo, guardar proyecto, guardar proyecto como, le decimos aceptar. Y aquí, buscar una carpeta en donde guardar el archivo de Audacity. Este archivo no sirve para reproducción. Al guardarlo de esta forma, simplemente está guardando un archivo para volverlo a abrir en Audacity y continuar editando. Ahora, para guardarlo y que se reproduzca sin tener que abrir Audacity, vamos a ir a Archivo, Exportar. Y aquí van a encontrar varios formatos, como MP3, WAV y ogg. El más recomendado sería el MP3, ya que es el más compatible para cualquier dispositivo. Una vez le das a exportar, te va a salir otra vez para, guardar, para elegir la carpeta y guardar. En este caso, se me crea una carpeta en documentos que se llama Audacity y ahí se guardan los archivos exportados. Si le damos a guardar, nos sale esta ventana que esto vendría siendo para música, pero como no es el caso, simplemente se le da aceptar. Ahora, les voy a enseñar algunos trucos de edición y cómo poner efecto. Para eso necesitamos grabar algo o importar algún archivo. ¿Y cómo importamos archivo? Sencillo. Vamos a archivo, importar audio y buscamos una carpeta que contenga audio en este caso tengo estos audios que son para edición de video pero también lo podemos usar aquí para editar yo voy a elegir como por ejemplo este sonido y se nos crea otro track en este caso es un track estéreo y si lo queremos cambiar a un track mono simplemente vamos a ir a esta casilla la abrimos y vamos a dividir pistas estéreo a mono. Se divide en las dos pistas y una de estas dos pistas las eliminamos. ¿Qué es este sonido? Es pues simplemente eso. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Como pueden ver aquí nos sobra todo esto. Lo seleccionamos y para eliminar podemos ir a esta tijera. O simplemente dándole Backspace si estás en Windows o Delete si estás en Mac. Y se elimina lo sobrante. Si quieres mover la frecuencia de un lado para otro para que no interfiera con lo que vas a grabar, simplemente vamos a este botón de aquí, seleccionamos, damos clic encima y movemos. También para que no interrumpa mientras grabamos la voz, el sonido que ya está grabado, podemos darle aquí en silencio. O en el de arriba, en solo. Para grabar en el track de arriba, vamos a seleccionar esta herramienta, que es la, también es para sombrear. Vamos a seleccionar aquí arriba y qué vamos a hacer. Bueno, les voy a dar un ejemplo sobre cómo copiar y pegar este archivo de aquí y lo que vamos a hacer es que voy a grabar 1 2 y 3 y después de cada número voy a hacer que suene este sonido ¿Okay? grabamos aquí presionando el botón 1 2 3 terminamos si no quieren que se vea así, podemos ir a las lupas y reducir el tamaño para así poder ver todo lo que, lo que hemos grabado sin tener que estar moviendo la barra. Verificamos cómo se escucha. 1, 2, 3. Ahora lo que vamos a hacer es... Dividir el 1, 2 y 3 y cada vez que se diga un número suene este sonido. Bien. Para dividir es fácil. Tenemos que tener la herramienta para sombrear seleccionada. sombreamos y vamos a editar. Eliminar especial, dividir y cortar. Y aquí ya se dividió. Vamos a hacer lo mismo aquí dividir y cortar ahora borramos los accesos borramos acá también y ahora lo que vamos a hacer es mover eh, las frecuencias con esta herramienta movemos para ir colocando esto en su lugar aquí como ven aquí se marcó para que no pasara de acá y no interfiriera con este al mismo tiempo. Ahora volvemos a seleccionar esta herramienta, lo sombreamos y vamos a copiar y pegar después de cada número. ¿no? Para copiar vamos aquí, que es el símbolo de copiar, le damos, movemos, seleccionamos aquí detrás del de número. O mejor vamos a moverlo primero para que esté justo detrás de esto aquí volvemos a seleccionar este aquí seleccionamos y vamos al botón de pegar y pegar aquí ya está pegado y hacemos lo mismo con esto movemos seleccionamos escuchar 1, 2, 3. Ok. Como pueden ver. Esto se escucha mucho más fuerte que los números. Así que lo vamos a bajar un poco y vamos a intentar subir el volumen de esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a esta segunda herramienta que está acá. Y vamos a darle zoom a la frecuencia para saber lo que estamos haciendo. Vamos a darle aquí. Y si subimos o bajamos, si bajamos aumenta la frecuencia y si subimos baja. Vamos a subirle un poco el volumen aquí: 1, 2, escucha un poquito más. Y ahora en este lo vamos a bajar un poco y vamos a compararlo con este: 2, 3, este ya se escucha más bajito: 2, y relajamos los otros para que se escuche forma similar 1 Y ahora lo que vamos a hacer, y ahora vamos a ver algunos efectos, vamos a la pestaña de efectos y vamos a cambiarle el tono a la voz, Bien. vamos a seleccionar este por ejemplo, vamos a efectos y vamos a tono, con esta barra podemos editar el tono, si subimos se va a escuchar de esta forma dando la vista previa y si bajamos escucha de esta forma se escucha más por eso bien y si de casualidad ponemos algo que no, no quisimos le dimos aceptar y no queremos que se escuche de esta forma sí. simplemente vamos a esta flechita de aquí que es para dar un loop, y deshacemos lo que hicimos que no queríamos hacer le damos y ya se escucha como antes. Bien. ahora vamos a efecto nuevamente y vamos a cambiar la velocidad lo mismo es el mismo diseño de la barra si subimos se escucha de esta forma Dos. y si bajamos de esta mucho más de aquella lo que cambia es el tono aquí pues va mucho más rápido aunque también el sonido de la voz también cambia. ¿Ves? Más rápido. y Llegamos aquí para que no creen ningún efecto. Supongamos que tenía mucho ruido de fondo. En este caso no tengo mucho ruido de fondo. Sino que la calidad del micrófono de la computadora pues no es muy buena y por eso se escucha de esta forma. Pero si tenemos mucho sonido de fondo y si queremos arreglarlo podemos ir hasta esta opción que se llama high pass filter entramos aquí y aquí vamos jugando para que para ir eliminando los sonidos de fondo por ejemplo aquí está en mil se escucha de esta forma para que se escuche como antes en 100 ahí se escucha más Okay. Y también podemos ir jugando con esto. Lo único que, como dije, no tenía mucho sonido de fondo, sino que la calidad del micrófono pues no es muy buena y por eso se escucha de esa forma y no se, no se siente mucho el cambio. Pero si tiene sonido de fondo, algún abanico o algo, sí que funciona un poco. Tampoco es que te quita todo el sonido, pero sí, sí hace algo. Aquí okay. okay, le damos acá. Y bueno, hasta ahora esto es lo básico para aquellos que están empezando simplemente. Obviamente esto tiene muchísimas más funciones, como pueden ver todos estos efectos. Pero esto es lo más común y lo más fácil que pueden hacer con este programa. Y espero que les haya servido de mucho y muchas gracias.